Todos son voluntarios a dins de la FLG, pero cuando montamos algún, algún elemento como aquest las familias que formen parte de la Junta, que estén en la organización, también queremos aprovechar para ir a las charadas, a los talleres, porque también nos interesa. Entonces, tirem una mica de voluntaris, un grup de voluntariat que al de, van formar per la trobada internacional que van fer a Lloret. Así expresa Montse Mota, responsable de coordinación del voluntariado dentro de la Asociación de Familias LG, la necesidad extraordinaria que tienen las entidades cuando se organiza un evento. Las entidades, además de la actividad cotidiana que de forma casi total se hace de forma voluntaria, suelen organizar eventos más grandes que necesitan más personas. Un ejemplo lo encontramos en la FLG, que ya llevan un historial de encuentros de grandes dimensiones importante y que han constituido un grupo de voluntarios y voluntarias muy ligado a la entidad. Esto es más que, que una simple experiencia o un trabajo como muchas personas lo ven. Aquí, aparte de que tú estás desempeñando o nosotros desempeñamos una labor muy importante que que somos, por decir, los pilares o la base de lo que es el evento, eh, las personas que asisten al evento te acogen como si fueses un hijo más, que es lo que te permite... Eh, eh, ...desarrollar o hacer las cosas con, con más ánimo, con más ganas. El voluntariado que colabora de forma regular... ...tiene un compromiso evidente con el que la entidad defiende. Es un trabajo que podemos hacer desde ahora aportando un granito, digo, no creo que nosotros vamos a cambiar el mundo de un día para otro, pero lo que estamos haciendo aquí y ahora con respecto a la educación es una semilla que se está plantando para que el día de mañana los este, las próximas generaciones, niños, familias en general, este, ya dinamicen emocional y mentalmente el tema con otra eh, cotidianidad. El trabajo previo de la propia entidad no es poco y necesita de una gran planificación de cara a facilitar a las personas voluntarias sus tareas y que el evento pueda desarrollarse de manera exitosa. La feina previa ha sigut, bueno, a ver a qué gruix de voluntariat necesitamos para cubrir todas las mancances, eh, contactar amb els voluntaris, los voluntarios, explicarles la feina, que porque perquè tota a colaborar, donarles toda la información, para lo tanto, tenemos que tener muy claro nosotros cómo será la organización para poder los la idea. Los vínculos que se forman son importantes y necesarios y, sobre todo, aportan una implicación del voluntariado en la organización y los contenidos, además de la relación personal que se crea. Resulta y sucede que hay unos vínculos muy fuertes, es un, más que una amistad. Entonces, cualquier cosa, preguntas, oye, mira, a ver cómo podemos solucionar esto. O sea, hay mucha, mucha confianza, de verdad. Para mí ha sido un... Es una maravilla poder trabajar con estas personas, de verdad, porque son súper cariñosas. Antes de que abras la boca ya tienes todo lo que te hace falta. ¿Trabajas? No trabajas. Lo haces porque te gusta. Si no, no estarías aquí. El intercambio de tareas voluntarias y satisfacción personal es alto. La mayoría de personas voluntarias que de forma altamente profesional ayudan en el desarrollo de un evento suelen repetir e implicarse a nivel social. Para mí, bueno, es una experiencia maravillosa de poder estar con los niños, con los adultos y adultas, ver la felicidad que tienen de poder compartir un momento y un momento grato en que comparten experiencias. Y, y para mí, bueno, como yo algún día quiero formar una familia, es como poder acercarme un poco a eso acercarme al, al hecho de tener una familia a, a otros que ya son familia ¿no? eso por una parte y, y por otro lado mi responsabilidad social yo siento una responsabilidad social en el tema de la comunidad LGTB y por lo tanto eh, siento que necesito hacer algo y esto es algo que siento que puedo hacer ayudar en lo que pueda con respecto a otros voluntariados que he hecho o sea, esto es una un, eh, organización excelente ¿Excelente en qué sentido? Excelente en que toman cual, el punto más mínimo o, o, o débil que tú puedas tener y lo transforman en el fuerte que tú, que tú quieres y es lo que tú le muestras a los, a los, a los demás. Eh, me he conseguido con familias, madres, padres, que después de dos años de habernos visto en llorar de Mal, oye, oh, el voluntariado otra vez, y ustedes de nuevo, es que ustedes son el pilar de, de esto, sin, sin ustedes nosotros no podríamos hacer esto». El compromiso, la militancia, la coincidencia ideológica o emocional, la coherencia con el proyecto personal o social, son aspectos que ayudan a ser voluntario o voluntaria en el ámbito LGTB. No es la primera vez que participo con, con familias, eh, hace dos años atendimos también un congreso que había a nivel todo europeo, fue súper emocionante en cuanto al intercambio, realmente se participan talleres y charlas, la gente puede exponer cuál es su situación en cada uno de los países, cuál es su realidad y lo que va en paralelo y lo que no. Y, y bueno, es súper emocionante cuando ves a la gente acercándose a ¿no? este intercambio. En Holanda sucede tal cosa, en España funcionamos así, en Alemania, en Italia... Hay lugares que ya más o menos están cubiertos y hay lugares que todavía tienen muchos vacíos legales, ¿no? Y ve toda la gente que ve es o, o ve de o ve del boca a boca, la gente que ya ja va a venir a Lloret y ahora lo han a Y la han dit, Aneu que o veniu que está muy bien, que es una experiencia muy maca. Y llavors, que a mí, me agrada mucho, ¿no? ahora que que els voluntaris que van venir a Lloret an recomanen a amics i e amigas que vinguin també a ajudar porque es mostra, bueno, tenim molt repetidors. Jo crec que com el 70% son gent que ja va a amb nosaltres a Lloret i que han volgut repetir la experiencia porque van quedar molt contents i alguns los que han vingut nous son perquè, bueno, això venen recomanats o perquè ja els han parlat molt bé de de la nostra associació, de la tasca que fem i han volgut venir.